Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a hacerles la crítica o el review de la película Yo, Yo, Rabbit. Inter. Cuando vi el tráiler de la película Jojo Rabbit, yo quedé bastante molesto. No me gustó. De hecho, creo que en ese video no se nota tanto la molestia que sentía o la repulsión que sentía al, al ver ese tráiler. El concepto en sí de la película me parecía bastante desagradable. Y todo es generalmente porque me parece que la sátira en vez de burlarse como que suaviza el asunto y, y me parece que le faltará el respeto a las víctimas del, de la situación, de, de la, del hecho al cual se quiere satirizar. Entonces en esa reacción dije que todo estaba mal, no, no me gustaba. El, el solo hecho de ver una mofa o un Hitler ridiculizado eh, me causó repulsión. Sin embargo, estuve muy equivocado. Esta película está dirigida por Taika Waititi, este famoso actor, actor director, escritor, eh, productor, que actualmente está bastante de moda. Sin embargo, su trabajo siempre me ha causado una especie de dualidad, porque él puede ser muy, muy inteligente o puede ser muy, muy absurdo entonces su comedia ah, está siempre en los extremos, o sus trabajos siempre están en el extremo, o es muy absurdo, o es muy inteligente, entonces claro, prefiero la, la faceta inteligente de, de este director más que su absurdo, eh, de hecho la gota que rebasó el vaso para mí, fue Thor Ragnarok, esa película yo ni siquiera la pude terminar no me gustó, eh, no la pasé de ninguna manera, de hecho creo que es la peor de, de, de Marvel, eh, a mi gusto. En Jojo Rabbit, White Titi, logra el equilibrio perfecto entre su humor absurdo y sus toques de genialidad, eh, Logra eh, Conjugar lo absurdo con lo inteligente. El, el tema lo trata de forma respetuosa, de forma inteligente. Eh, no deja de ser una comedia, no deja de causar risa, a pesar que, de que yo no me reí con la película, no deja de causar risa, pero toca el tema de forma inteligente, sutil, bastante acertada. El guión es espectacular. Cada palabra está bien dicha, está muy bien pensada, muy bien escrita. Eh, Guaititi logra una nominación a mejor guión adaptado, porque él mismo escribió esa adaptación. Eh, no creo que gane eh, realmente, ojalá lo haga, no, no creo que, que gane. Eh, sin embargo merece la nominación. Tiene nominación eh, en diseño de producción y vestuario. Eh, trabajo excelente, eh, la forma en la que logran eh, colocar a los personajes en los sets que recrean ese Berlín en tiempo de guerra, esa Alemania devastada por la guerra, eh, el vestuario de todos ellos está muy bien logrado. Eh, incluso cuando tratan de ser graciosos a nivel del vestuario, eh, está muy bien hecho, eh, de verdad eh, llama la atención, de verdad hace que te sientas bien viendo la película. Eh, en este caso pienso que la, esas dos nominaciones tienen bastante chance de ganar. En el apartado de actuación tenemos el maravilloso trabajo de Roman Griffin Davis, que es el niño protagonista. Eh, tiene un toque perfecto de ternura, inocencia, curiosidad, eh, que, que debe tener un niño a la edad del personaje el trabajo de él es impresionante me gusta mucho eh, el trabajo de Scarlett Johansson es perfecto eh, de hecho logra una nominación a los Oscars como mejor actriz de reparto eh, es muy bonita la forma en la que ella enfoca el personaje eh, de hecho ha sido un año muy bueno para Scarlett Johansson porque logra junto con esta otra nominación para mejor actriz principal en la película historia de un matrimonio es eh, un, un trabajo perfecto también muy bueno y eh, que nos hace pensar que Scarlett Johansson es una actriz o es una de las mejores actrices de su generación. Debo también remarcar el trabajo de Sam Rockwell. Eh, es, es un personaje cómico, eh, pero que va del absurdo a la redención definitiva. Eh, me gustó mucho el enfoque del personaje, me gustó mucho eh, eh, en cómo lo llevaron y y en cómo este, logra, eh, como dije anteriormente, la redención. El personaje de Rebel Wilson, yo nunca he sido fanático de Rebel Wilson. Eh, esta chica eh, siempre hace ese, ese personaje de, de, de persona obesa que se burla de sí misma. Sin embargo, este, se justifica la, la, este personaje debido al tono de la película. Me pareció que su trabajo fue bueno. De hecho, es el mejor de ella, me parece. En realidad todo el cast de la película hace un trabajo excelente, eh, eh, está, está bien este, actuada la película y me parece que los personajes están bastante bien estructurados, me gustó mucho. Sin embargo, eh, el personaje que hace Waititi, que es este, esta mofa de, de este dictador, eh, a pesar de que es bueno, lo hace de forma excelente, en algunos momentos me parece que está de magia. Creo que desde, que desde un principio no me gusta el personaje ya y, y no me gusta esa sátira a, a, a él y punto. Bien, para finalizar esta crítica, eh, les tengo que confesar que yo no me reí con esta película. En, en ningún momento me pude reír. No me parece comedia. Sí, sí entiendo que, que, que es comedia y de hecho... Mucha gente se reía, sin embargo yo lloré, yo lloré mucho con la película. Me, me parece que eh, me, me tocó eh, aquí adentro la película. Es una película dura, devastadora, es una película poderosa, increíblemente aleccionadora, muy inteligente y a pesar de, de Goytiti y su humor absurdo, eh, creo que es muy respetuosa. Me gustó mucho la película, la verdad me gustó, realmente me gustó la película, me cerró el hocico, me dejó sin palabras, admito que me equivoqué al lugar la película con el tráiler y quedé completamente complacido, la recomiendo con, so, con los ojos cerrados. Eh, si vieron la película, eh, por favor comenten abajo, eh, se les agradece un like para que apoyen al canal. Y no queda más que despedirme, decirles que se suscriban. Bye.